Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Rusia lanzó en las últimas horas misiles en el Ártico y esto puso en alerta a las autoridades en el Pentágono. Mandatario Lavo se refirió a la contraofensiva de Ucrania y le restó su importancia. Duda de la importancia aduciendo a que sigan con la contraofensiva, a que lo intenten a ver en qué termina, dijo el mandatario de la Federación. En cuanto a nuestra reacción contenida, no diría que es tan contenida, aunque al fin y al cabo, una operación militar especial no es una advertencia ordinaria, es una operación militar especial. Pero en el curso de ella, por supuesto, vemos estos intentos de llevar a cabo actos terroristas, intentos de dañar nuestra infraestructura civil. Debemos apoyar de manera complementaria nuestros esfuerzos para proteger los intereses de seguridad y desarrollo. No se puede permitir que fuerzas externas provoquen revoluciones de color. OTAN admite que sus armas de guerra se estarían agotando. China y Rusia realizan patrullajes conjuntos en el Pacífico. Gazprom dice que con las sanciones no hay alternativa para que Rusia suministre gas a Europa y Scholz expropia filial de Rusia en Alemania Aquí está el contexto de las noticias a ustedes, muchas gracias por la audiencia Comenzamos con la mejor información internacional Mucha atención, submarinos rusos de propulsión nuclear en las últimas horas realizaron ejercicios militares de simulacros de ataque con lanzamiento de misiles ante un enemigo creado en las aguas del Ártico, según las informaciones del Ministerio de la Defensa de Rusia como preparación ante un hipotético conflicto, la pregunta es con la OTAN, los ejercicios simulacros simulados, identificados como UNCA 2022, se llevaron a cabo en el mar de Chukchi, un tramo oriental que separa a Rusia con el Océano Ártico y que separa también a la Federación del Estado de Alaska perteneciente a Estados Unidos. Recordemos que Rusia ve como un interés estratégico su extenso territorio al Ártico y ha venido aumentando y desarrollándose su capacidad militar en la zona ártica. Cambiamos de información, nos vamos a la reunión que han tenido en la OCS. Resulta que el presidente de Obama en las últimas horas ha enviado mensajes directos a Europa, a los occidentales, acusándolos a su establishment de estar acostumbrados a vivir en un paradigma colonial, sacando beneficios a costa de los demás. Así lo ha ratificado en las últimas horas, durante varias reuniones que ha sostenido con diferentes mandatarios en la cumbre de la OCS, el mandatario Vladimir Putin. En estas reuniones bilaterales, el jefe del Kremlin ha sido muy enfático en afirmar que ha llegado la hora de afirmar un cambio a nivel mundial. Y Putin fue consecuente y muy contundente con sus declaraciones, pues ha dicho y tachado de inaceptables la injerencia de otros países con las democracias de las naciones en medio de la rueda de prensa que entregó el mandatario El Davo. Fueron varios temas que tomaron relevancia. Uno de ellos, y que este sí era obligado ante los medios internacionales, en la rueda de prensa se habló de la operación militar, la invasión catalogada por Occidente, que está en marcha, Putin aseguró que todo el plan va según lo presupuestado de el Kremlin, a pesar de que escuchen, Putin cataloga la contraofensiva de Ucrania como intentos de ofensiva por parte del ejército ucraniano con respecto a los ataques que también ha realizado las fuerzas ucranianas en las últimas horas en territorio ruso y cerca a la planta nuclear de Zaporilla. afirmó que todo está bajo control del ejército ruso y tomen nota, dice que si sí habrá una respuesta más fuerte si hace falta.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 De hecho, somos bastante moderados en nuestra respuesta a todo esto pero hasta cierto punto hace poco las fuerzas armadas rusas han asestado un par de golpes delicados vamos a considerar que se trata de una advertencia si la situación continúa desarrollándose de esta manera, la respuesta será más grave dentro de todos los temas que se han tratado en la reunión de la OCS el líder del país eslavo comentó la actitud de las naciones occidentales respecto a su papel en la crisis energética y alimentaria a nivel mundial y según el presidente de Rusia dijo que esto no era nuevo y que estaban acostumbrados ...a vivir a expensas de los demás. Los países europeos son antiguos poderes coloniales... ...pero aún viven en el paradigma de la filosofía colonial... ...están acostumbrados a vivir a expensas de los demás y aún no pueden deshacerse de ese paradigma en su práctica política diaria, pero ha llegado el momento y es hora de que saquen ciertas conclusiones. Los líderes de los países 8 en total que tuvieron su encuentro en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái hablaron de los cambios drásticos que se están viviendo en la arena económica y política mundial y la prevalencia de los organismos de cooperación. Según este informe, el líder del dragón rojo Xi Jinping ha dicho en las últimas horas que ahora este es el momento, una de las prioridades del grupo de países de la OCS que debe ser enfocado en el ámbito de la seguridad y los ha exhortado a que haya una cooperación mutua entre las naciones para así evitar las regulaciones desde el extranjero en sus territorios. Debemos apoyar de manera complementaria nuestros esfuerzos para proteger los intereses de seguridad y desarrollo. No se puede permitir que fuerzas externas provoquen revoluciones de color hay que oponerse a la injerencia bajo cualquier pretexto en asuntos internos de otros países. Un dato adicional el país persa y el país que dirige Alexander Lukashenko ya han comenzado a pedir para que se haga el proceso de adhesión al organismo igual proceso están los países Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos estos países que hemos mencionado han recibido el estatus de asociados dentro del mismo diálogo el presidente lado dentro de su análisis le restó importancia a la contraofensiva de Kiev poniendo en duda las operaciones de tal relevancia en el conflicto global con Ucrania. Cito las palabras del líder eslavo. Las autoridades de Kiev anunciaron la contraofensiva y que la desarrollan de forma activa. Anunciaron que no van a alcanzar ningún acuerdo con Rusia sino que van a alcanzar una victoria en el campo de batalla. Que lo intenten. Veamos cómo acaba la contraofensiva, afirmó el mandatario en rueda de prensa tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada en la ciudad de Uzbeka, en Samarcanda. Paralelamente, aseguró que el Kremlin no va a introducir cambios en el plan de su operativo militar en Ucrania. El plan no estaría sujeto a ajustes. El Estado Mayor toma decisiones operativas en el transcurso del operativo, algo que se considera como un objetivo clave. La tarea principal es la liberación de todo el territorio del Donbass. Este trabajo continuará pese a los intentos de contraofensiva del ejército ucraniano, destacó el mandatario. En esta línea y en este contexto acentuó que la Federación seguirá tomando el control sobre nuevos territorios en el Donbass y subrayó que la ofensiva progresa a un ritmo lento pero constante y paulatino. El presidente Vladimir Putin promete al primer ministro de la India, Narendra Modi, hacer todo a su alcance para poner fin al conflicto de Ucrania. Cito las palabras. Conozco su postura con respecto al conflicto en Ucrania y las preocupaciones que expresa con frecuencia. Haré todo lo posible para que termine cuanto antes, ha indicado este viernes el mandatario ruso dirigiéndose a Modi. En una reunión en la ciudad de Uzbeka, en Samarkand, al margen de la 22 a cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái, ha dejado en claro que son las autoridades ucranianas que se niegan a negociar con Rusia, ya que ha considerado que quieren conseguir sus objetivos por la vía militar. Con todo esto, indicó que Rusia se mantendrá al tanto a la India sobre el desarrollo de la situación. El presidente ruso además ha destacado las relaciones entre Moscú y Nueva Delhi, diciendo que se desarrollan constructivamente en la esfera de la economía, mientras que el comercio mutuo está creciendo. En este sentido, señaló que los envíos de fertilizantes de Rusia a India se han multiplicado más de ocho veces. Asimismo, ha dicho que los proyectos masivos conjuntos en el sector del petróleo, el gas y la energía no crear, están aumentando. En las últimas horas, la OTAN admite que sus reservas de armamento se están agotando. Según Hispan TV, la OTAN advirtió de que ya se está quedando sin reservas de armas por el continuo suministro de asistencia militar a Ucrania. El secretario general de la organización OTAN, Jane Stoltenberg, este jueves dijo que el envío de armas a Ucrania podría ayudar al país eslavo a ayudar contra el ejército ruso y hace que las propias reservas militares del bloque se estén agotando. Esto lo dijo a través de una entrevista en el medio occidental CNN, en donde hizo hincapié que ahora la tarea prioritaria consiste en reponer todas estas reservas, según informó el director de la Alianza Militar, trabajará con la industria de defensa para aumentar la producción, para producir más municiones y más armas. De otro lado, el político europeo destacó que la OTAN debe de movilizar más apoyo para mantener las sanciones y prepararse para un invierno que será bastante difícil. En esta línea, resaltó la importancia de proporcionar a las tropas ucranianas equipos de invierno, uniformes de invierno, tiendas de campaña, generadores para que puedan ser capaces de operar durante toda la temporada de frío. Esto mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sigue exigiendo la entrega de más armas por parte de sus aliados occidentales. Y desde otro ángulo, Estados Unidos autorizó paquetes de asistencia militar a este país europeo. Recordemos que en el mes de mayo, Joe Biden había admitido que habría proporcionado una histórica cantidad de asistencia de seguridad a Ucrania y está casi todo agotado los fondos que se podrían utilizar para este fin. En las últimas horas, Rusia y China desafían a Estados Unidos. Han realizado patrullaje conjunto en el Pacífico. Las Armadas de Rusia y China han iniciado patrullajes conjuntos en el Pacífico para fortalecer la cooperación naval, según afirma el Ministerio Ruso de la Defensa. Mediante un comunicado emitido este jueves, la referida cartera informa a Rusia y a China que han dado comienzo a la nueva misión de patrullaje conjunto en el Océano Pacífico. Buques de guerra de la Armada de Rusia y de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China están realizando la segunda patrulla conjunta en el Pacífico como parte del Programa de Cooperación Naval Internacional. Durante las maniobras participan del lado ruso la fragata Marshall Chaposnikov, las corbetas Aldar Saideschapov, Sobercheiniv, Gronkiv, y el buque Cisterna Pechenga. A su vez, China está representado por el destructor Nanshan, el guardacostas Yansheng y el buque de aprovisionamiento logístico Dongpinggu. Las fuerzas navales de Rusia y China vuelven a sacar músculo con realizar con éxito masivas maniobras militares conjuntas de tres días en el mar de Japón. Tal como lo precisa la cartera rusa, las tareas de las patrullas implican el fortalecimiento de la cooperación naval entre Rusia y China, el mantenimiento de la paz, la estabilidad en la región de Asia-Pacífico, la vigilancia de las costas y salvaguardar los lugares económicos náuticos rusos y chinos. Gracias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos en las últimas horas informó de aprobación de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 600 millones de euros para Ucrania. Mediante un comunicado por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que el secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken a petición del presidente Joe Biden, autorizó una nueva entrega de armas para Ucrania por valor de 675 millones de dólares. Eleva la cifra total de ayuda estadounidense en esta ocasión a 600 millones de euros otorgada al ejército ucraniano en 810 millones de euros desde el inicio de la administración de Biden. De acuerdo con el Departamento de Estado, el nuevo paquete incluye armas, municiones, equipos adicionales de los inventarios del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos en el Pentágono y mucha atención porque no hay alternativa para el gas ruso, lo dijo el mismo director de la empresa rusa gasística Gazprom a través de una conferencia y dijo que no se podía esperar ningún suministro significativo de gas licuado para Europa por parte de Rusia o por lo menos hasta nueva orden, como quien dice, complicando así el panorama para todo el bloque europeo. Según los medios de Davos, el gigante Gazprom mantendrá sin cambio su programa de inversiones para los próximos años, aunque no se descartan variaciones en lo que tiene que ver con los actuales contratos y las reorientaciones de exportaciones del gas y del crudo para Asia y, y en ese sentido, Gazprom, que actualmente está bloqueado por la Unión Europea, podría ponerle fin a la crisis, pero que desafortunadamente siguen las sanciones y las tiranías contra Rusia. Y en ese orden de ideas, la orden desde el Kremlin es cerrarle la llave a los inamistosos y que deben de pagar el precio justo de acuerdo a los estándares internacionales. Ahora, China se ha convertido en uno de los principales compradores después de España de los productos energéticos de Rusia. Putin en las últimas horas pidió que levanten las sanciones al Nord Stream 1 y dijo que al final, si están impacientes por la crisis energética que está a las puertas del invierno en Europa, Dijo que levanten las sanciones y todo se arreglará, refiriéndose a las sanciones occidentales de Uzbekistán y recordó que Rusia no bloqueó el Nord Stream 2, sino que fue a Alemania. Y hubo una respuesta a las declaraciones de Gazprom. En las últimas horas, Rosneft, pues desafortunadamente la decisión de Alemania fue tomar el control de la filial empresa que, según Rusia, esta decisión viola los principios de la economía del de mercado. En pocas palabras, la han expropiado. La petrolera rusa trabajará en todas las medidas posibles, ha dicho la empresa, para proteger a los accionistas sin descartar la vía judicial. La decisión de Alemania de tomar el control de la filial viola los principios de la economía del mercado. Así lo dijo Rosneft, que considera la resolución de Berlín de entregar activos alemanes a la compañía de las autoridades del país y esto lo consideran ilegal ha dicho este viernes, cito las palabras de la empresa, la decisión del gobierno federal alemán de poner activos alemanes de la empresa bajo el control externo no es por desgracia inesperada y está en consonancia con el algoritmo impuesto por los Estados Unidos para tratar a las compañías rusas en territorio alemán, reza el comunicado, recordemos que las sanciones occidentales han provocado una pérdida de 5,6 millones de barriles diarios de producción mundial de petróleo, esta decisión es ilegal y de hecho una expropiación de la propiedad de los accionistas, anunció Rosneft, subrayando que la polémica situación se produjo como resultado de las sanciones de la Unión Europea y las medidas tomadas por los reguladores alemanes y polacos, cuyo objetivo era confiscar los activos de la compañía. La petrolera también dijo que la postura de Berlín no es provisional y supondrá una pérdida irrevocable de sus activos, por lo que Rosneft trabajará en las medidas posibles para proteger a sus accionistas sin descartar la vía judicial, diciendo que es una violación de los derechos fundamentales de la economía del mercado, fundamentos de civilización de la sociedad moderna sobre el principio de inviolabilidad de propiedad privada, ha denunciado la empresa asegurando que los requisitos todos los tienen regulados por los alemanes y que trabajan de forma transparente y abierta, lo que permitiría el suministro de los combustibles a los consumidores. La compañía rusa señaló que a pesar de la difícil situación en el mercado energético alemán, Rosneft Dussland siguió cumpliendo con la obligación de suministrar productos petrolíferos en su totalidad y negoció los nuevos contratos para garantizar la seguridad del suministro tanto en Alemania como todo el continente europeo. Llegamos a la parte final de nuestro video. Ustedes muy amables y muchísimas gracias. Si son nuevos, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Déjenos su comentario en la cajita de respuestas. Y los invitamos a todos ustedes. Si tiene relevancia esta información, nos acompañan con la manito arriba. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable.